¿Pero tú de dónde sacas esto, Pablo, Luna? ¿Por qué nos vienes a decir todo esto? Podrías preguntarte, ¿no? ¿De dónde salió? Salió de mi libro... Eh, de, no les voy a decir el nombre, bueno ya lo dije una vez, ¿no? se llama Pablo Luna y la revolución canábica, en uno de los capítulos viene, eh, se llama los siete modelos de negocios y uno de, de, de los apartados de los siete modelos de negocios, uno de los modelos, pues es el número seis, todos estos, los otros dos lives estuvimos hablando de todo lo, lo, la parte recreativa del mercado de la marihuana recreativa y que estaba en séptimo y último lugar, en mi análisis mío de los siete modelos de negocios que van a revolucionar esta industria canábica, el mercado del cannabis sin cannabis viene en sexto lugar. Pero tú te podrías preguntar, ¿por qué viene en sexto lugar la industria del cannabis sin cannabis en este libro de Pablo Luna? A todos los que están, eh, les quiero comentar que próximamente ya va a salir mi libro, Pablo Luna y la Revolución Canábica, para que vayan a la preventa también próximamente va a salir. Pueden registrarse en Comunidad Pablo Luna pueden registrarse completamente eh, por un tiempo limitado, completamente gratis. Y, y, y esta industria está en sexto lugar. ¿Por qué en sexto lugar? Porque todos los empresarios que no se atreven a entrar al mercado recreativo, ¿por ¿por qué? Por, por, por Porque todavía es un delito federal eh, dedicarse a vender THC, eh, diga lo que diga la Suprema Corte, eh, hay permisos para autocultivo, para autoconsumo, pero no hay ningún permiso en este país que exista para la venta. Así es de que cualquier persona que se dedica a eso, pues está cometiendo un delito.